Hola, bienvenidos. Vamos a ver cómo poner nuestro nombre en la barra de tareas de Windows 11. Vamos a ir a esta página, dejar el, el enlace en la descripción del vídeo. es de código abierto, gratuito, eso sí, está en fase beta, por lo que puede contener fallos. Le vamos a dar a download, el botón de la izquierda azul, y comienza la la, la descarga. Son unos 120 megas de descarga. Doble clic para instalar. Vamos a darle a ejecutar. Tiene una versión portable, por si no queremos instalar la versión instalable estándar. Le damos a Next. Viene por defecto para instalar acceso directo en el menú de inicio en el escritorio. Si no los queremos, pues desmarcamos la casilla. Le damos a Next. Le vamos a dar a Install. Tardará como 20 segundos en instalarse, depende del ordenador, lógicamente. Vamos a darle a Finish y como está marcada la casilla para que inicie automáticamente, arrancará el programa. Pues ya tenemos el programa abierto y vamos a ir a Explore. Vamos a ir a Taskbar Clock. Details. Install. Aceptamos los términos e instalamos. Esto tarda unos 10 segundos. Le damos a dar a Setting buscamos la opción de botón line en esta sesión donde vamos a escribir lo que queramos. Por ejemplo, yo voy a escribir darle like, pero ustedes pueden escribir su nombre, una frase, lo que prefieran. Le dan a save setting, que está arriba del todo, o casi del todo, mejor dicho. Ahí lo tienen ya. Para desactivar, pues disable. Y remove es que desinstala el mod. El mod, no el programa, sino el mod detecto en la barra de tareas. Muchísimas gracias por la visita.